Hola a todos ustedes hermanos de la Madre Tierra, eh, mi nombre es Yamilet García Vázquez, eh, soy estudiante de la Universidad Veracruzana Intercultural, este, actualmente estoy apoyando procesos de defensa del territorio y derechos humanos. A es muy importante que sigamos este, fortaleciendo estas redes eh, como defensores porque la defensa del territorio no solo significa defender nuestra tierra, sino nuestro cuerpo y todo lo que nos compete.